Cordones, la voz, la voz de lo que no, que no, se, no se ve. Tu y tu raíz. Bueno y para eso está Janina Lamberti, que es eh, la concejala del frente de todos. Eh, Janina, te damos la bienvenida, muchas gracias eh, por estar comunicada con nosotros. Germán es mi nombre y bueno, y a Nazario y a Silvio ya lo conocemos más que a, que a mí. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Escuchas? ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes me escuchan bien. Ahí un poco entrecortado, te escuchamos. A ver, esperá que me corro un poquitito. Ahí estamos. A ver si ahora me escucha mejor. Sí, sí. Ahí. sí, sí. Bueno, eh, contanos, Chanina. bueno, estuvimos Perfecto. comentando eh, la, la semana pasada y, y en este programa, el día de hoy también, este proyecto de ordenanza eh, que limita el acceso al agua, limita eh, el, la producción en sí de, de, de los agricultores familiares del cordón. Totalmente. ¿Ustedes cómo están eh, eh, tratando de llevar sí. este tema? Bueno, mira, en primer lugar, bueno, eh, este proyecto fue presentado en la sesión pasada. Enseguida levantamos las luces de alarma porque, bueno, justamente encontramos que era un proyecto que, bueno, era firmado por parte del bloque de Cambiemos, acá en la Municipalidad de Plata, en donde de alguna manera se prohibía, eh, no solamente la puesta de invernadero, sino la toma de agua, eh, ...salvo para viviendas unifamiliares... ...que sabemos que en una zona de producción... ...también se toma agua para otros, otros usos... ...obviamente, por ejemplo, el riego, etcétera... Eh, ...salvo que tuvieran una autorización... Eh, ...de la autoridad de aplicación que sería... Eh, ...no definida, pero de parte del ejecutivo municipal... Uh -huh. ...con lo cual agregaría una situación... ...un nuevo trámite que además queda sujeto... ...a la disposi disposición del municipio de dar o no esa autorización... En un marco, que digo, el contexto no es favorable porque sabemos que el municipio no está teniendo una política de beneficiar a todo lo que es el cordón, la al contrario, ha tenido una política en los últimos años de avanzar eh, frente al cordón, con más urbanización, eh, corriendo justamente a los productores porque aparece otra valorización de la tierra con las rezonificaciones y hay una situación de abandono de, de toda la actividad. Entonces, en ese marco, en ese contexto, este tipo de proyectos, donde además va a quedar sujeto a una aprobación municipal, el poder poner un invernadero, el poder sacar agua, eh, creemos que eh, va a ser sumamente desfavorable para, para todo el sector productivo. Por lo tanto, lo que hicimos fue, bueno, en primer lugar, tener una reunión con productores y productoras locales. Eh, obviamente hubo consenso en esa preocupación, y así esa preocupación fue trasladada en el Consejo de Liberantes cuando se presentó ese proyecto de ordenanza, eh, donde, bueno, fuimos bastante las voces del frente de todos que se levantaron para decir que era un proyecto, en primer lugar, que era inconducente ya de por sí, porque la, la potestad de, de tomar políticas y de decidir sobre la, el acuífero Puelche no es del municipio, sino es la autoridad del agua. Uh -huh. Por lo tanto, ya había ahí un, un tema en la ordenanza de... Eh, de, de capacidad de poder eh, tener la jurisdicción sobre ese tema el municipio, sino que le corresponde a la autoridad del agua. En ese sentido estaba como mal hecha la, la misma ordenanza, pero sí, además, hay ahí una cuestión de valorización de, de la política que quiere llevar a cabo el municipio respecto al cordón, que seguir avanzando en contra de ese cordón, y eso también lo pusimos en manifiesto en... En, en la exposición del consejo y también pusimos de manifiesto de que hay muchos problemas que no están siendo abordados por el municipio eh, en este contexto, digo, no desfavorable ya de por sí una medida más desfavorable en el sentido de que no ha tenido ninguna política con, en contra de los arrendamientos que son abusivos digo que el municipio debería poder tener algún tipo de intervención una política este, que habrá que pensarla pero digo me parece que como Estado tenemos que accionar en ese sentido eh, una política de promover la, eh, que, que los pequeños agricultores, los mediados agricultores puedan establecerse, puedan hacer su casa, puedan invertir y que no estén sujetos a un arrendamiento que por ahí se lo sacan en seis meses y toda esa inversión se pierde, que haya un fondo para cuando hay tormentas y que se pierde muchísima cantidad de invernaderos, etcétera Que haya caminos rurales. Digo, hay tantas cosas para hacer y sin embargo lo que nosotros notamos es que la ya la misma Secretaría de Producción dejó de ser Secretaría de Producción, no hay inversión municipal, y es verdaderamente preocupante. En ese contexto, que aparezca con esta ordenanza, la verdad que fue como la gota que rebasó el vaso. Eh, lo que sí eh, logramos de alguna manera, el labor legislativo, que es donde se deciden dónde van los diferentes proyectos, este, este proyecto tiene un largo proceso, un camino de eh, diferentes comisiones. Va a pasar por la Comisión de Desarrollo Local, por la Comisión de Ambiente y por la Comisión de Planeamiento. En general, ningún proyecto pasa por tres comisiones. Eso es un logro, digamos, de que eh, verdaderamente tenga que, eh, que sea bastante difícil que se apruebe. Esa es la verdad, porque tiene que haber consenso en todas esas comisiones. Dos de esas comisiones tenemos la presidencia desde el frente de todos. No tenemos mayoría, pero sí podemos tener algún tipo de mayor incidencia en el tratamiento de esos temas. Por lo tanto, confiamos en que en verdad no, no, no avance mucho más. Eso es lo que vamos a pelear para ese proyecto no nos salga, este, pero sí encendió varias luces de alarma. Así que bueno, en ese contexto estamos eh, abiertos, eh, de hecho hemos tenido varias reuniones con productores, agricultores, uh -huh. familiares, para, para comenzar a trabajar, este, bueno, cosas que venimos trabajando, pero, pero con más ahínco trabajar en algún tipo de ordenanza que ordene todo lo que tiene que ver con el arrendamiento, que pueda tener más intervención estatal, esa, esa situación que vemos como que es una de las mm, que más eh, se quejan hoy en eh, toda la actividad flor y fruto-hortícola, y, y comenzar a, a trabajar en zonas de protección, básicamente, no porque acá tenemos un, un constante crecimiento de lo urbano frente al cordón, sin planificación además, porque en realidad eh, muchas son para construcciones de barrios cerrados, extraurbanos, en zonas rurales, que verdaderamente terminan haciendo un desplazamiento eh, innecesario y poco planificado. Así que en eso también este, venimos trabajando duro, pero bueno, con las herramientas que tenemos, ¿no? porque acá en el Consejo de Durante somos 10 concejales del Frente de Todos, frente a 14 de Cambiemos, entonces estamos en una situación de minoría. Ni los sí. proyectos nuestros, si no convencemos a nadie de Cambiemos, no salen. <ríe> Tampoco tenemos forma de incidir en las votaciones cuando hay una decisión política de que salga algo desde Cambiemos nosotros no no votamos pero igualmente los proyectos salen porque tienen mayoría entonces eh, teniendo en cuenta esta situación igualmente vamos a vamos a seguir haciendo presión para que por una vez por todas el gobierno municipal tenga una mirada hacia el de frutatícola y una mirada además de incentivo de promoción de cuidado de los y las trabajadoras eh, en, un, en un además con la producción que termina siendo sumamente importante para toda la, la provincia y para todo el país, ¿no? Entonces descuidar eso verdaderamente eh, parece increíble, pero está sucediendo y bueno, eh, la lucha es esa. Bueno, nosotros tuvimos, bueno, estuvimos en la reunión ahí que está mencionando Chanina eh, en la municipalidad, donde estuvieron la mayoría de los concejales del frente de todo, que estuvieron todas las organizaciones de productores, que la cual fue el debate tuvo muy lindo. Eh, se hablaron muchísimos de las condiciones que venimos mencionando en programa a programa de producción y de la vida de los productores. Que son viene atado de, de mano, digamos, porque el productor vive en el mismo lugar donde produce y eh, se habló mucho del tema de contaminación, que no es poco, poca cosa que incide más allá de la vida de los productores, también de los consumidores. Eh, y esta decisión que ha tomado, bueno, a través de este proyecto de ordenanza, eh, el oficialismo eh, también va a incidir muchísimo en todas las poblaciones. Eh, cuando hablamos de contaminación, nosotros ya venimos mencionando en varias oportunidades que, por ejemplo, el lugar de... Eh, para el centro, los, el, centro de el centro de acopio, de envases vacíos de los agrotóxicos que nunca fue Total, sí. que nunca sanitario, exactamente que nunca fueron habilitados, hace más de tres años que está todo el galpón, pero nunca fue habilitado por parte de la municipalidad, eh, que no dan una explicación concreta para por qué no se ha hecho o por qué se ha hecho de esa manera. Eh, no tenemos un área de producción como dice usted para poder pedir una explicación nosotros solicitamos al intendente una audiencia a partir de ahora no tenemos respuesta eh, el martes se está organizando una gran movilización de todas las organizaciones al respecto a esta ordenanza eh, y también de empezar a trabajar para fortalecer eh, lo que es el cinturón verde ya que estamos seguros que somos uno de los principales proveedores eh, de toda la provincia de Buenos Aires y también otras provincias en temporada alta por ejemplo Santa Fe Córdoba donde muchísimos productos que se, se, o sea, muchísimos de los productos que se producen acá se llevan para afuera eh, alguna de las cosas que por ahí no reconoce o no le importa al municipio es la cantidad de mano de obra que mueve el sector. Eh, ante la presión inmobiliaria, hoy cuando iniciamos este programa, yo decía, producir hoy en día en Abasto, Olmo, Echeverry, eh, Romero, es producir en una zona de lujos. No digo por las condiciones de vida que tienen los productores, sino por el alto alquiler que tiene que pagar. Y se paga lo mismo que una casa residencial. Sí, sí. Ya, sin ningún tipo de control y que desde algunas partes del Estado se empiecen a tomar este tipo de medidas, como lo dijo recién la concejala, es empezar a ver en el futuro qué clase qué clase de producción y cómo queremos producir. Yo creo que eso fue lo principal que se planteó en esa reunión. ¿O no, Janina? Totalmente, totalmente. Y además, eh, la voluntad ¿no? de los productores y las productoras de, de también eh, comenzar a, a trabajar más con la agroecología. Digo, toda esa voluntad y de mejorar. Y, pero lo que pasa es que sí o sí necesitas el apoyo del Estado. Miren, hay una situación muy muy terrible en realidad que nos pasó hace dos años con un proyecto que había presentado un concejal nuestro de frente de todos nano cara para que dejen poner productos eh, agroecológicos en, en, en el puesto del mercado central. Uh -huh. Nos reunimos no sé cuántas veces para tratar ese proyecto de ordenanza y finalmente no lo aprobaron. Entonces, claro. ahí, este se ve la falta de voluntad, ¿no? porque era verdaderamente un incentivo como para poder este, trabajar eh, ese tema y, y un incentivo para la, para la producción de ese tipo, para empezar a hacer la transición, pero para que también tenga eh, un ida y vuelta hacia el productor, ¿no? que está tomando obviamente ese trabajo a conciencia eh, pero que también tiene sus mayores riesgos y entonces también tienes que dar algún tipo de beneficio ante esa situación. Y además hay una demanda del público. No, no eh, lo aceptaron. Yanina, hay una demanda del público de esos tipos de productos agroecológicos. Suena contradictorio, es una demanda que también lo mencionábamos acá hoy, hay una demanda de cierta parte de la población que tiene un, un poder adquisitivo un poco más acomodado de, de acceder a productos eh, orgánicos o agroecológicos. Totalmente, y, y justamente los, la, la agricultura más intensiva, eh, el pequeño productor, el familiar, digo, eso tendría que ser incentivado, pero para eso vos necesitas tener una política pública, que justamente eh, le permitas eh, llevar eso adelante. Y, y se desaprovecha eso, se desaprovecha, se desaprovecha también el trabajo que se viene haciendo con, con la universidad, digo, tampoco eh, muchas veces este municipio no, no articula como para poder generar los mecanismos para también un mejor asesoramiento. Digo, en la provincia se están haciendo también asesoramientos, pero desde la universidad también. Y sin embargo es como que el municipio desconoce todo ese ese armado y el desconocimiento hace de que no termine de cerrar el círculo, porque cuando desprotegen en políticas públicas para incentivo de ese tipo de situaciones, que es lo que tiene que hacer el municipio, cuando... Corre la actividad productiva porque tiende a urbanizaciones y desplaza el cordón. Cuando no tiene una política de cuidado de los contratos de alquiler y deja que se generen abusos, que además terminan siendo que los pequeños productores eh, básicamente tienen que terminar viviendo con situaciones eh, no, no muy precarias porque justamente toda esa inversión se pierde cuando se aumenta el alquiler desmedidamente cuando se recibe un contrato. Digo, hay un montón de situaciones de precariedad que el municipio podría tener su intervención y no lo hace. Entonces, bueno, verdaderamente eso, eso va muy a contramano de fortalecer ese sector. Y, y yo creo que la verdad es que cuando algo así sucede, no es el único tema en que el municipio ha descuidado, pero este es uno de los que más nos importa. Eh, hay que, hay que salir y contarlo a la sociedad, ¿no? Eh, porque, porque todos comemos eh, lo que el cordón produce. Este, todos disfrutamos de esa producción. Entonces, me parece que hay que salir a contarlo y por eso también agradezco esta llamada, porque son las maneras de difundir eh, lo que está pasando. Sí, eh, totalmente. Lo que tenemos acá es eh, un gobierno municipal ausente... En la primera gestión y en esta última trata de borrarlo a lo que es el, el productor de la agricultura familiar, lisa y llanamente. Acá están ganando las inmobiliarias y eh, se hallaron con, con el municipio o con, en este caso con el señor Garro y están llevándoselo por delante a lo que es la producción del cordón hortícola más grande de, de la provincia, del país, de Latinoamérica donde que el pequeño productor es el que produce un 60, 70% de la producción para consumo interno, no no sé, eh, está mirando para otro lado, supuestamente. Sí, así es. Pero bueno, ya eh, ojalá que, que en algún momento podamos tener otro tipo de gobierno, bueno porque un poco las... las eh, las diferentes instancias nos hacen pensar que no le interesa ni le va a interesar esta situación, así que bueno, me parece que, que en la ciudad de La Plata se merece otro tipo de, de autoridades en el municipio, que tengan otra perspectiva, otra mirada este hacia este y otros tantos temas, ¿no? Que están abandonados, descuidados y que verdaderamente nos perdemos un potencial enorme que tiene nuestra ciudad este por la ausencia de una política pública de... Eh, acorde ¿no? con, con, con lo que tenemos, con los quienes vivimos, eh, con la cultura de nuestro pueblo y con, y con la producción y el trabajo, ¿no? que, que muchas veces se ha, se ha descuidado en nuestra ciudad. Janina, muchas gracias por esta comunicación y bueno, también te, siempre el micrófono abierto eh, para lo que... Eh, esté trabajando eh, vos y particularmente el Frente, como todos los partidos políticos, como todos los bloques, eh, tienen el micrófono abierto en lo que te refiere al cerdo, al sector del sector hortícola, flor y hortícola platense. Muchas gracias y estaremos hablando en alguna otra oportunidad. Bueno, gracias Yanina. Te... Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Te... Hasta luego. Te quería comentar chau, chau una vos. cosa antes de cortarlo, pero bueno... Solamente decirte que hace 15 días atrás, Garro demostró de qué está hecho. Sacó un una nota diciendo que se sentía orgulloso por la producción florícola del país, que el 80% de flores de corte salía de acá de La Plata. Y a una semana después acaba este proyecto de ordenanza. El cin cinismo total, cinismo total. Así que toda la fuerza. Lo no, y... que decir siempre es hacerlo, ¿cierto? Oh, <ríe> exactamente. Sí. Terrible bueno. Muchísimas gracias Janina Bueno No, por favor, a ustedes Gracias a ustedes por todo lo que hacen Listo, gracias a vos Hacemos lo no. que podemos Pasaba la concejala del frente de todos De, la, de, de acá, de la plata eh, Janina Lamberti Atando cordones La voz, la voz de lo que no, que se, no se ve, no se ve. Tu y tu raíz.